De Gira por las Regiones, originando desde el encuentro, primer encuentro de alcaldes con el gobernador. Bienvenido, alcalde de Copacabana, a De Gira por las Regiones. Ah, muchas gracias a De Gira por las Regiones, de verdad que un espacio muy especial para que se entere toda la comunidad. ...de Antioquia, lo que se pretende hacer desde la gobernación... ...y en alianza con todos los municipios de Antioquia. Bueno, primero que todo, alcalde, felicitarlo... ...otro gran reto suyo con su comunidad... ...¿vuelve a su casa a administrar este gran municipio, alcalde? Bueno, yo creo que no es mi casa... ...es la casa de toda la comunidad de Copacabana... ...volvemos con el favor de la comunidad que... Eh, confío en esta propuesta de gobierno y que eh, a partir del 27 de octubre ya somos el alcalde de toda la comunidad independientemente de procesos políticos y de filiaciones políticas y en ese orden de ideas trabajaremos por nuestra comunidad. Bueno, grandes retos se vienen, pero prioricemos aquí. ¿Cuáles son esos retos, alcalde, en esta administración? Fundamentalmente el reto que creo que debemos superar no solo en Copacabana, sino en toda la región, en toda Antioquia, ...y en todo Colombia es el tema de la seguridad... ...en esto nos debemos comprometer absolutamente todas las personas... ...yo creo que aquí lo principal es el valor de las personas... ...la vida humana, eso es eh, un aspecto que debemos de conservar... ...y tratar de mejorar la tranquilidad en percepción de seguridad... ...de todas las personas y a eso le vamos a apostar... ...además de muchas otras cosas, no descuidar el tema social... ...el tema de la infraestructura... Entonces, los aspectos, vial, cultural, deportiva... Eh, ...vamos a trabajar por todos los aspectos... ...en las medidas de las posibilidades financieras del municipio. Bueno, usted ya fue alcalde del municipio... ...y desarrolló y quedaron muchos temas eh, resueltos... ...pero, ¿qué se quedó en el tintero esa vez... ...y que esta vez, usted dice... ...es la oportunidad de hacerlo en Copacabana? Bueno, hay, hay aspectos importantes... ...el tema de... de ...la equidad con la zona rural... ...el tema de infraestructura vial... ...que es importantísimo... ...para que las comunidades rurales... ...puedan desarrollar todos sus proyectos productivos... ...y, y poder acercar más... ...la parte rural a la cabecera del municipio... ...el tema de una... Eh, ...sede para las actividades culturales... ...del municipio... ...es fundamental... ...nosotros tenemos aproximadamente... 6000 muchachos en actividades culturales... ...y no tenemos... ...espacios adecuados para ello... ...yo creo que ese escenario hace falta en el municipio de Copacabana y como lo comenté ahorita mejorar la seguridad en el municipio de Copacabana. Bueno, ¿cómo se ve Copacabana en este periodo como ciudad-región? ¿Cómo se articula en la región aburrano? Eh, requerimos la participación del gobernador del área metropolitana para que eh, ejecutemos proyectos de desarrollo de región por ejemplo, darle continuidad a la multimodal del río en Copacabana se están ejecutando 450 metros que nos va a ayudar a desembotellar un poquito en el tema vial que es bastante afectado en Copacabana por el peajito muchos de los vehículos que eh, ingresan al municipio de Copacabana no son de la localidad y lo hacen por evitar el peajito social, entonces necesitamos desarrollar mucha infraestructura vial para que haya un dinamismo en la movilidad Un saludo muy especial a toda la audiencia de, eh, la, de Gira por las Regiones, a la comunidad de Copacabana especialmente, un saludo muy especial y decirles que cuenten con todo el respaldo, con toda la experiencia y la capacidad de Héctor Monsalve para mejorar el municipio y por supuesto la región. De Gira por las Regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales.